La tabla de tipos en Pokémon es su mayor tributo a nivel mecánico y clasificatorio para las distintas especies que existen en ese universo, tal y como lo conocemos, significa que sin ellas, Pokémon solo serán monstruos peleados entre ellos, sin ninguna regla que los haga vulnerables y fuertes a la vez. Solo batallas de quien tiene la estética más alta para asignar en el encuentro sería aburrido, al menos para mí. Al pasar los años, la tabla se modificó a favor del meta. La mayoría recordará los rotos que están los dragones y los psíquicos en la primera generación, en consecuencia, el tipo siniestro y acero nacieron para mermar su poder, ayudando al meta de esa época. En este video te voy a explicar las razones por las cuales yo considero que es muy, pero muy mala idea. Añadir un nuevo tipo elemental a tu fungame de Pokémon. Quiero dejar una cosa clara. Yo no soy ningún tipo de autoridad para decirles qué deben y qué no deben hacer. Es que añadirlo, me da igual. Ustedes son de tomar sus propias decisiones. Y esto ya me gastó mucho tiempo en la intro. Nah, que comencé una vez. <risa> Rompen el meta. Al añadir un nuevo tipo, puede generar una desafinación en el juego. Llamémoslo desafinación. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí y para todos entender. Si no sabes qué es desafinación. Es porque te dieron que le puedes caer a escondas un bebé. Ok. La idea de un fanguí es contar una historia de Pokémon usando las mecánicas de la saga principal. La saga principal creó algo armonioso. Pero no perfecto. Está bien sabido que hay tipos muy fuertes. dragones que dos. Y otros muy débiles. ¿Por qué tipo hielo? Con el penis tan bonitos, pero tan débiles. El punto de que quiero llegar es que la teletipos no es perfecta, pero dentro de lo que cabe. Es divertida y dinámica para que jugadores tanto novatos como experimentados Se familiaricen rápido con esta mecánica Existen 18 tipos Eso es más que suficiente Al añadir un nuevo tipo pueden pasar dos cosas Es muy fuerte y se carga todo Dios por el simple hecho de ser de ese tipo O ser inservible Y ambas posibilidades créanme, No caben en la cabeza de nadie Vamos a la siguiente razón. Pérdida de jugadores. Si alguien está en tu juego, esto puede ser... ¿Cómo decirlo? Un golpe de información que si bien es fundamental para tu juego y el desarrollo de él, genera mucha confusión. Digo que el jugador no sabe las ventajas y desventajas que presenta al resto de la tabla de tipos original. Y tratar de darle solución a ese problema solo con poner... Un NPC dando la información sobre este nuevo tipo Es una solución un poco inadecuada Si nos basamos que Pokémon debe ser intuitivo Y la tabla de tipo no es algo tan complejo como otras mecánicas Que no tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando Pero bueno Pongamos un ejemplo Voy a este fangin que se ve bastante guay Bien Empecemos Tirurirurín caminando ando Oh, un entregador de ruta. Vamos a tener un combate a jugar. Sí, señor. ¿Qué es eso? A ver, un error de Jebus. Una forma regional con... Creo que de tipo acero porque es como plateado y como un follafuegos que soy. Voy a ganar seguro. Adelante, ascuas. ¿Cómo que no me eficaz? Un golpe karate neutro. Este es invencible. Hay que mirar los peces para saber qué tipo es. ¿Cómo que rodea la destrucción del mal? ¿Y esta web de ir al tipo Shining que modo Super Saiyan reencarnación de mira Ancestros? Conveniencia de trama. En las historias, ya sean películas, series y videojuegos, es normal con desarrollo bueno de una historia. Están ahí solo para ayudar a los héroes o alargar la historia con el fin que haya a la dirección que necesite. No estoy afirmando que sea malo. En la mayoría de los casos es un acierto Siempre y cuando no se sienta forzado Como un power-up rotísimo saco de la manga Son recursos muy útiles Si se desarrollan de forma natural en la trama Ya vamos a ver el significado del video Cuando se crea un nuevo elemento en la tabla de tablet Está rompiendo con un universo Que ya está diseñado Ya está hecho por alguien más Y tratas de implementar un nuevo elemento Para hacerle un poco sentido a tu trama a mi parecer es un recurso que solo volverá más confusa a esta. Este ejemplo hace rápido y bonito. En la trama que se desarrolla hay un legendario que es invencible y nadie lo puede derrotar. Después se descubre que es de un nuevo tipo elemental del cual nadie sabía y viene a complicar la trama. Este mismo ejemplo puede tener mil variaciones, en la mayoría intentando arreglar una historia que tiene poca salvación. Creando inconformidad en el jugador promedio. Por medio de este cortito video Quiero dejar en claro que poner nuevos tipos en Pokémon es una muy mala idea, por las razones que dije previamente. Da igual lo bien hechos que, que estén sus diseños y conceptos de sus framework. o formas regionales, para mí siempre será una pésima idea. Por el fundamento de los fan games en general extraer en un lienzo que ya tiene sus bases hechas Y modificarlas para hacer más interesante una historia que tiene muchos glitches en medio Y es un esfuerzo un vivo futuro mm, Que mal Y como dije al comenzar este video Yo no soy nadie para decirles que deben y qué no deben hacer Si quieren hacerlo me da exactamente igual Pero es posible que cambie de opinión por algún proyecto que tenga dicha mecánica Espero que no se den cuenta por ustedes mismos que no es una buena idea. Si bien con la pendejada, el tipo cósmico se quedará sin el huevo izquierdo. Los invito a que... A que den su opinión en la caja de comentarios. También si es posible escriban algo que por lo menos sea legible. Por favor. Y una cosa más. Eh... Suscríbete a este canal pedazo de mierda. Que te estoy viendo. Dirígete lentamente. A ese botón rojo que dice suscribe Y a alguien Elige like O plomo Ya sacó el video Pero sigues viendo Si te urge la curiosidad por el time que estoy haciendo Es para un juego un tanto peculiar En el periodo Sengoku Y ya sé Muy glitche Más de lo mismo pero quizá lo sorprenda para bien. Soy el outer del futuro. Hice el mismo spray que lo hice el nuevo, con estilo quinta y supongo que mejoré los colores. Pero mírenlo y, y qué les parece. Y este que es extra. And now is Vladimir time, baby. Sígueme en Twitter.